realizando hechos reales, el análisis de la realidad. Y en esta oportunidad hablar de esta pregunta que solemos hacer en las mesas familiares, en nuestro silencio con nosotros mismos, ¿qué está dispuesto el ser humano para alargar su vida? Le damos la bienvenida a la licenciada. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Karina. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, salió temazo para hoy, como dirían los chicos, se puso picante, pero es, es un tema real de debate, muchas veces se habla en las mesas, en la familia, y también en nuestro propio silencio, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuántas veces nos preguntamos cuánto y qué es? lo que haríamos para prolongar nuestra vida, ¿no? Eh, es una pregunta interesante. Tal cual. Eh, en otras, hay otras ocasiones a veces que, que la religión, viste, te va poniendo algunos, eh, algunas trabas en determinadas situaciones, como por ejemplo, la fertilización, la fertilización asistida, que muchos eh, está en contra porque, bueno, es ir con la naturaleza, con lo que supuestamente Dios tenía destinado para vos, el universo, lo que vos quieras llamar, y bueno, y no aceptar esto de lo que nos, que nos pasa y de repente ir por más allá. Esto es lo más sabido, lo más cuestionado, pero a raíz de... De, de una serie que vos comentabas, a raíz de lo de la actriz Mirta Legrán, que se va a poner un marcapaso de última generación, suele, ¿hasta qué punto estamos exponiéndonos, por ejemplo, ella a los 96 años, ¿no? Exponiendo eh, su vida para prolongar su vida, ¿no? Eh, eh, porque es una intervención, ¿no? eh, para más vida, un suponer, ¿no? Y de repente podés tener un accidente. Pero esto, ¿no? El, el fondo de lo emocional, de lo que esto significa, ¿no? No irse de este mundo. Sí, que eh, también tiene que ver también con el tema de no aceptar lo que nos pasa o no aceptar lo que somos. Eh, somos seres finitos. Eh, claro. La omnipotencia a veces nos hace pensar que eh, podríamos vivir eternamente, pero la realidad es otra, la realidad es que somos seres finitos y que eh, aprovechemos, disfrutemos, pasemos la, lo mejor posible y hagamos todo lo mejor posible en esta vida que nos tocó vivir y aceptemos que... A los 80 años no podemos hacer, ni tener, ni eh, pensar como de 40. No lo es, tenemos 80, tenemos 80 y estamos en otra etapa de nuestra vida. ¿Y qué queremos y qué pensamos que podemos hacer para tener 40? Claro, tal cual, es decir... Eh, es imposible, porque más allá de lo que pueda solucionarse eh, de una manera, bueno, la circulación, el, el ritmo cardíaco, eh, pero puede pasar otras cosas. Hay todo un deterioro general de los órganos, y no es como que habría que cambiar todos los órganos prácticamente, ¿no? Para que esto asegure algo, que nada es seguro, porque cuando... Eh, Dios dispone, el universo dispone, o okay, quien vos quiera llamar, ya está, ya está nuestro día. Es así, eh, lo mismo pasa con la cirugía estética. Tal cual. Tenemos una, nos, pon, nos hacemos una cara de 15 y tenemos 40, nos, hacemos, nos queremos hacer una cara de 60 y tenemos 80, eh, esa es la realidad. Entonces, una cosa es eh, querer verse mejor, cuidarse, eh, eh, tener precaución, no malgastar los, como decís vos, el desgaste de los órganos, no malgastarnos. Y otra cosa muy distinta es pretender eh, tener órganos y tener eh, fisonomía de 40 cuando tenemos 80 eh, esto es así. La aceptación, lo que decías recién, ¿no? Eh, esto de no aceptarse, más allá de, de alargar la vida o prolongar la vida, es el no aceptarse lo, lo que nos toca. ¿Y por qué pensás que esta negación a la aceptación? Tiene que ver con la omnipotencia. Pensamos que somos capaces de eh, eh, lo que te decía antes, somos capaces de vivir eh, 300 años, somos inmortales, tiene que ver con la in, eh, omnipotencia, tiene que ver con pensar que de alguna manera todo, absolutamente todo en la vida depende de nosotros, siempre decimos y hemos hablado muchas veces Karina, de que la llave la tenemos nosotros, Tal es cual. cierto, la llave la tenemos nosotros, pero hay una puerta que está más allá de nuestra llave. Tal cual, es como es esto, ¿no? Es, siempre hay un límite, uno puede liderar su vida, manejar su vida, eh, proyectar, pero siempre hay un límite que es esto, ¿no? El universo, el ser supremo, Dios, lo que quieras llamarlo que ahí nos hace el freno, por más voluntad que... De, la naturaleza misma, claro, claro. La naturaleza nos pone un límite, la naturaleza eh, eh, de si no querés llamarlo Dios, si no querés llamarlo universo, la naturaleza hace que tu corazón no funcione más. Claro. Es la naturaleza, no es... Eh, eh, y no depende... Sí depende de que nosotros tomemos los cuidados necesarios, eso es otra cosa, eso tiene que ver con eh, la autoconservación, esto tiene que ver con el autocuidado, el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de los demás. Pero pero, era límite... El límite lo pone la naturaleza, lo pone Dios, el universo, como lo quieras llamar. Tal cual. Y hablando de nue nuevamente de la aceptación y lo que dijiste, ¿no? De las cirugías estéticas, de las transformaciones que hace el ser humano y lo que se expone a esas transformaciones, se me viene a la mente en lo que sería la psicología esto que a veces la autoestima que está baja, por lo general, los que se hacen eh, eh, implantes mamarios, de chicas que son totalmente chatas y que de repente se ven mal y que existe una depresión por eso, ¿no? O como que, que no se aceptan. Tiene que ver más allá de lo mismo, tiene que ver con una crianza, eh, ¿de qué depende esa autoestima baja? La auto, como siempre decimos, esto tiene que ver con eh, el, el entorno familiar, tiene que ver con eh, el desarrollo de esa persona, sí, seguramente tiene que ver con una crianza, pero no solamente la crianza eh, en lo que respecta a la familia de origen. También pensemos, Karina, y ahora que lo comentás, pensemos, en, el, en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Son, eh, tiene que ser joven, alta, delgada, eh, rubia, <ríe> claro ojos claros y, y fuerte, una persona con fuerza. Eso, eso es lo que nos da la sociedad como, como imagen de persona perfecta, entonces lo que pasa con eso es que después eh, la, la crianza, digamos el núcleo más cercano, intenta tener una hija con esas características y va desarrollándose en ese ambiente. Seguro, seguro. Bueno, esto trae mucho, ¿viste? <ríe> Realmente porque como también... Como siempre. Como siempre, porque me, hay mujeres que a los 60, a los 70 años, que se realizan este tipo de... de, de se ponen votos o que se, se tapen las arrugas, ¿no? O, o quieran. Es una invasión al cuerpo, ¿no? Que están dispuestas... A, a no verse, que esto que les molesta, verse, verse con esos cambios. Y, eh, y es tan importante porque yo, con, bueno, realmente en lo personal, eh, eh, estoy en contra, no en contra ni a favor, pero no, no comparto ni, ni los votos ni nada porque creo que eh, todo tiene su encanto su encanto de, de una arruga, de, de un rollito. Es decir, uno, eh, lo importante es aceptar lo que tiene y, y liderar eso. Pero yo veo mujeres a los 70 años que se quieren poner votos o que se ponen votos y todas esas transformaciones. Y, y me pregunto, toda esa vida, 70 años es de sabiduría, ¿no? Eh, ¿En qué falló para querer cambiarse ahora a esa edad, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con la aceptación. Eh, y antes vos comentabas algo que tenía que ver con la depresión. Eh, la depresión de sentirse a lo mejor vieja para algunas cosas, porque en realidad, eh, como decíamos también, no, nuestro o organismo y la naturaleza nos va marcando un camino y aceptarlo o no eh, para hacer una cirugía, ¿es recomendable en algunos casos? Sí, es recomendable, pero para que eso sea recomendable tiene que haber todo un proceso que lleve a saber si esa cirugía y esto que decís, esas chicas que se sienten o que se sienten eh, eh, mal por lo que les pasa. Tiene que haber un proceso de para saber qué es lo que pasa y para poner en riesgo, como decimos, su cuerpo. Porque cual. cualquier operación pone en riesgo el cuerpo, la salud total de una persona. Tal cual. Esto también da para tener alguna charla, ¿no? Otra mirada con algún profesional para poder ver estas eh, con un médico, ¿no? Eh, y ver desde el lado de la psicología y desde la medicina estas, estas cosas, ¿no? La exposición, el riesgo y lo emocional que implica una cirugía. Pero más allá de esto, el, el riesgo de, de vida, ¿no? Para esto de lo que hablábamos al principio, porque bueno, le, las checas surgió, pero también estas personas de 70, 80 o 96 años, como tiene la señora Mirta Legrán, eh, esto de, de comprar qué, ¿no? Es, me da esa sensación de comprar qué y para qué. Sí, el tema es, eh, yo vuelvo a decirte, creo que tiene que ver con la eh, falta de aceptación de los límites del ser humano, y de los límites de la señora Mirta Legrán, que si bien no tiene un límite económico, porque sí. en algunos casos pasa que el límite es económico, si bien no tiene un límite económico, el límite es la edad que tiene, el desgaste natural, y por otro lado, la posibilidad ¿Qué pasa? Que ella no puede disfrutar de lo que ha hecho en su vida, de lo que ha logrado, y no puede disfrutar en este momento de su vida particular, digamos, porque esto lo hace supuestamente para poder volver a trabajar y seguir eh, con su actividad laboral, digamos. Y bueno. esto no es así disfrute de su vida y disfrute de su tiempo. Tal ay, tal cual, mira, tal cual, ¿no? Porque mucha gente llega eh, a querer jubilarse o quiere jubilarse para tener esa oportunidad y a veces los que tienen esa oportunidad no lo, no lo usan, es, es como siempre, ¿no? Pasa en la vida. Eh, tener esa oportunidad de, de ser abuela, como corresponde, de de hacer eh, con su vida lo que quiera, sus tiempos, todo, ¿no? Disfrutar de sus tiempos y no estar tan pendiente de lo laboral. Y si no y, y muchas veces, para muchas personas, eh, la vida laboral ha sido toda su vida. Claro. Entonces, eh, lo que se trabaja, eh, que a veces pasa en terapia, lo que se trabaja en terapia es la posibilidad de tener una vida fuera de lo que sea la vida laboral. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? decís vos, eh, Funcionar como abuela. Eh, aparte de eso, los nietos nos pueden ofrecer infinidad de cosas nuevas, eh, de infinidad de sorpresas, infinidad de actividades y también poder disfrutar de actividades que de repente en la época en que estábamos dedicados al trabajo no lo podíamos hacer, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Carmen, como siempre, un temazo muy interesante y que hay que agendar, eh, hay que agendar más temas, como las cirugías, como todo lo que lo que se viene que es parte de la vida real, de los hechos reales de cada ser humano. Así es. Eh, iremos eh, en cada entrevista, iremos independientemente de lo que surja, porque a veces tenemos temas, Karina, sí. y resulta sí. que surgió una bomba así ah, sí, eh, seguro. Las noticias, y bueno, y, y estamos hablando de eh, hechos reales, por lo tanto no podemos dejarlos pasar. Seguro, tal cual. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, lindo verte y bueno, nos estamos hablando. Nos estamos hablando. Gracias y un saludo a todos los pinamarenses. Los gracias. quiero mucho. <risas> gracias, chao, Carmen. Chao. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Quédate conmigo. Último tramo de Mix, ya venimos, estamos despidiendo.